ser Chris, una pregunta ¿Cómo convencer o motivar a jugar rol a amigos que no juegan o conocen el rol? <risa> la, la, la mejor forma que yo encontré y, y, y es algo que, que realmente charlamos es vos vas a tener que preparar una partida vos vas a tener que, que ser el DM o, o, o si tenés a otra persona que lo sea mejor pero la idea es que vos les muestres todo el entusiasmo que le vas a poner a la partida y que te gusta y cómo es y cómo vos la pasas bien para que ellos digan hey está bueno esto y les den otra oportunidad porque la idea es esa, capaz que a la primera no los enganchás o capaz que dicen bueno dale a ver vamos a jugar una vez más a ver qué onda y esa siguiente vez se hace bueno dale vamos a ver la próxima y así hasta que te digan cuándo jugamos de nuevo yo iría por ese lado yo iría por por una sesión y mostrarle lo bien que la pasás y todo lo que vos sabes que el juego te da y ver si se enganchan Lo cierto es que hay personas que no les interesa eso pasa O que no les atrae la el, el actividad Pero bueno Armar un grupo es difícil <ríe> eh, Organizar es, es lo más difícil de jugar ¿no? considero su pregunta ¿Has dirigido una boda entre personajes? Y si no, ¿cómo lo hicieras? Dijeron por arriba Ah, ahí está, gracias eh, No había leído la pregunta de vaquero Sí Dirigí, eh, no recuerdo si era una boda O era era alguna especie de... De celebración Entre personajes um, Y... Esta, eh, es, hubo, si no me equivoco, dos situaciones Una en la que fue medio, no sé si vieron eh, Ralph el demoledor Pero uno de los personajes tiene una boda Al principio de la película Y se va todo al demonio está, Se destruye todo Una fue así, que fue súper super fácil de dirigir pues simplemente fue un combate Antes de la boda fue todo lo... lo eh, lo ceremonioso y que demás Y en el momento de ese, ¡pum! Combate Después cuando, cuando quisimos hacer algo más Más de en serio, mucho más sentimental Todos, todos se pusieron las pilas Y la idea de esto es que eh, lo, lo, Los desafíos son más Ni siquiera sociales, son más tipo sentimentales Porque... Lo que, hicimos, lo que hice, digamos, como Demen, fue darle a cada personaje una posibilidad de, exp de expresar lo que estaba sintiendo O lo que quería en base a que su sus compañeros de aventura se casaban y se iba a retirar, o algo por el estilo O, o había decidido, digamos, había encontrado el amor de su vida no wow, Esto fue hace tanto tiempo, wow. Pero iba por ahí, era como... No sé si se casaba o... Bueno, no importa um esa era la idea principal que vos que cada que cada jugador también se prepare un poco a su personaje sobre todo Si es que quiere decir algunas palabras si es que tiene alguna intención además te da la posibilidad de hacer cosas secretas para otra persona por ejemplo eh, uno de mis jugadores quería hacerle un regalo a otro al a jugador que se estaba casando pero no quería que nadie se entera. así que me vino a hablar en privado y me dijo che quiero que cuando que cuando estén anunciando la boda qué sé yo eh, tirar como fuegos artificiales con magia Y bueno, ahí armamos unos hechizos Los hechizos que él tenía Y empezamos a, a organizar la, la, Los fuegos artificiales que tenía ganas Entonces, él se encargó de describir Esa escena, por ejemplo Y después su personaje dio un pequeño discurso Y así como cada uno hizo algo distinto Fue, fue un momento muy bello Un momento muy emotivo Y... La verdad lo súper recomiendo, pero... Tengan, tengan en cuenta que... No es tanta dirección del DM Denle a los jugadores también espacios para que ellos eh, Hagan cosas en la boda O en, en la ceremonia A ver, a ver Killpass. Esta está buena ¿Cómo se cierra un portal a cualquier plano? <risa> Acá es cuando estás jugando con magia peligrosa Porque eh, en sí O sea, están los portales que se abren con Con magia Y de hecho, los que eh, Déjenme leer rapidito Hay algunos hechizos Que abren portales, ¿no? Como... Hay uno que se llama Portal eh, que lo podés, lo podés disipar con disipar magia. Tenés que superar la tirada de eh, la dificultad que tiene. Que bueno, es un hechizo de nivel 9. Eh, así que la tirada es Pero eh, habría que ver si el portal ese se hizo. Que, que vos querés cerrar se hizo con ese hechizo. Eh, todos los otros hechizos que generan portales también se pueden disipar. Contra hechizo solo funcionaría. Eh, si estás en el momento de que se lanza el portal pues decís, ¡No! Y, ¿No se lanza el hechizo? <risa> o, bueno, o, o, o lo que diría tu personaje en ese momento, ¿no? Eh, tal vez tenía alguna frase para eso Pero... Eh, depende, de, obviamente, de... Del origen del portal, en este caso Si hay un origen de un portal Ya basado en lo que es el lore, o la aventura O las intenciones del DM Tal vez la forma de cerrar ese portal sean... Eh, con alguna misión. Los dados de hierro. ¿Algún consejo para equilibrar las partidas en las que los jugadores buscan distintos entretenimientos? Acción, investigación y demás. Sí. <risa> lo, lo, lo importante en esta, en esta parte es que... Si bien todos los jugadores... Bueno, supongamos que tenés el peor de los casos. Tenés 5 jugadores y cada uno quiere algo diferente del rol. Uno quiere investigar, uno quiere eh, una intriga política, el otro quiere combate a gran escala, y eh, uno quiere exploración. Lo cierto es que vos, como DM, vas a poder dividir la tu atención y repartir la historia en los diferentes focos de interés de cada jugador. Pero ellos también deberían ceder su interés. Vos no podés... Tal vez podés, pero es muy complicado tener, que sé yo, una exploración de mar mientras sucede algo en otro lado Tus jugadores están repartidos por el mundo, es medio, medio complejo llevarlo a cabo Entonces por ahí, al que quiere explorar, no es el turno de explorar ahora Pero puede ayudar a que el otro la pase bien mientras están en su intriga política Y... Va eh, haciendo malabares, entre comillas, entre los intereses de cada uno Pero en este sentido también es parte de los jugadores, que ellos mismos pongan de sí para... Está bien Esta parte es la que menos les gusta Pero saben que a sus compañeros sí les gusta esa parte Entonces Para ahí en vez de Quejarse O ponerle pocas ganas Pueden Por otro lado Digamos No quejarse ni, ni saltar de felicidad Pero sí ayudar a que la otra persona La pase bien Porque ese es el trabajo De todos en la mesa No solo el DM Así que Es repartir un poquito Para todos Y que todos traten de, de tener la, la, la mejor experiencia posible Ayudándose entre todos A ver Nota 122 Si tengo un grupo de 4 personas que quieren jugar separadas, cada uno por su lado, tipo mundo abierto ¿Cuál es la mejor manera de estructurar los turnos? ¿Pondrías tiempo para cada turno o lo manejarías de otra forma? <risa> Creo que antes de que suceda eso les digo digo que ustedes se van a separar todos Uno se va a ir al norte, otro se va a ir al sur, uno al este y al oeste Por tiempo indefinido cada uno Por más que yo esté dirigiendo un mundo abierto, por más que sea un sandbox eh, tendría una charla con esta gente y les diría, digamos, que vos querés jugar Es más fácil para vos, sobre todo como de mí, de hacer una historia donde están juntos eh, Si es un episodio casual, eh, haría que sea rápido, digamos, como que bueno extendería, Reduciría el tiempo de viaje, bueno, cada uno llegó donde estaba después de un mes de viaje ¿Qué es lo que querías hacer en este lugar? Y tendría encuentros rápidos con las personas con las que ellos quieren hablar Tal vez con unas pequeñas series de tiradas y después volverían a al a lugar donde se habían dado Pero yo me rechazaría dirigir un grupo así eh, Entiendo, digamos, que cada personaje puede tener su interés Pero lo cierto es que, <ríe> hay que hay que poner un poco de ganas como para contar la historia eh, Incluso dirigiendo un mundo abierto donde yo no tengo problema en que se vayan para todos lados Por lo menos que se vayan juntos <ríe> o, o que digan, bueno Primero vamos al norte, van todos juntos al norte, después el otro día, ahora me toca a mí, vamos al sur. Eso no tengo drama, pero que, que lo hagan juntos. Eh. Vas a jugar el rol con todos, si no vas a estar, tu cabeza se va a repartir en todos lados a la vez, va a ser un caos. Vaquero. No, oh, no, para. Sí, vaquero. Ah, acá está. ¿Qué opinas de la piratería en los juegos de rol? Ah, que bien aplicada. Las la historias de piratas bien, bien hechas son súper divertidas. Incluso las que, salen, las que están mal hechas pueden ser súper divertidas, así que, real. Eh, en la aventura que estamos jugando nosotros tuvieron un par de encuentros con piratas. Eh, Los chicos no, no, sí, vienen en el mar, así pelea de barcos navales contra otros piratas. O ellos, ellos, yendo a otros barcos a asediar o a robarles lo que sea. Pero sí se encontraron con grupos de piratas en un puerto y pelearon en una taberna, estuvo bueno. Y suena bien, son... Los piratas son un peligro constante en el mar Y, y, y la contrapartida terrestre tendrían a ser bandidos o ladrones Que también son divertidos Pero los piratas tienen como otra otra capa de lore Arriba de que son gente de mar Tienen cañones, van en grupo Hay una suerte de camaradería entre ellos <risa> ¿Para qué preguntando de la piratería? Claro, en otro lado, el tema de la piratería de los manuales hay, hay una verdad que es... Esto es algo que charlábamos con un amigo hace mucho tiempo Y que es Una vez que vos sacas un juego de rol Le das a una persona ese manual Todo lo que esa persona haga con ese manual yo, Vos ya no tenés control de juego vos, vos Esa persona va a ser dueña de esas reglas y, eso, y todos los universos que crea ahí Para siempre Entonces es medio difícil Y resulta que mucho tuvimos nuestros orígenes con fotocopias Mi primer manual me lo regalaron una fotocopias Y estaba re contento Encima eran unas fotocopias medio mal hechas eh, También sé que eh, Sospecho que ellos, que todos los diseñadores y creadores de juegos de rol Saben que sus manuales son pirateados eh, Y que Y que imagino que Saben que no tienen ninguna forma de controlarlo Es sumamente difícil a, a, a a rubros más grandes que los juegos de rol les cuesta eh, combatir la piratería. Los juegos de rol, un poco que bueno, no importa qué pase. En, en el fondo, digamos, es, es simplemente un, un, un grupo de reglas para que unas personas creen su propia historia. Así que eh, yo no creo que haya problemas en compartir material. Pero por otro lado, hay lugares, por ejemplo, RPG Drive-Thru, que vos podés crear material para jugar rol y lo subís con una cláusula que se llama: haga lo que quieras. Así que, lo que te permite eso Es poder descargarlo gratis Pero también Vos podés pagarle a la Darle plata a la persona que lo creó Porque te gusta el material que hizo Y eso es buenísimo Porque, si bien cuando, para Ahora me voy a incluir, digamos, como persona que crea contenido Está buenísimo que vengan Nos ayuden y nos comparten y demás Y también está buenísimo cuando alguien Dice, che, lo que están haciendo está buenísimo No sé cómo ayudarlos Tomen 5 pesos Eso cambia el día, no importa la cantidad que sea, es algo fascinante para nosotros, porque cuando vos estás construyendo algo, algo por ejemplo, si creas un, una aventura de rol y vos la subís ahí y de repente hay gente que la empieza a descargar y qué sé yo, tenés 20 descargas, estás re contento por cada descarga que alguien lo hizo, está genial y de repente alguien te dice, che, estuvo re bueno jugar esta aventura, te voy a dar estos 5 dólares, espero que te sirvan y esos 5 dólares son lo mejor que te pasó en mucho tiempo eh, o, o esos 3 pesos, lo que sea eh, Así que también está ese lado de, de, de la piratería Se puede hacer cosas gratis O, o vos podés ayudar con poco a, la, a los creadores indies Que ayudan mucho Y los creadores indies son los que Entre comillas más, más van a sufrir la piratería Porque ellos nunca van a vender Todos los manuales del jugador que vende Wizards O, o, o, o De vampiros o lo que sea eh, así que bueno, ahí están los, los dos lados de la piratería Tanto en el rol como fuera de... Yo creo que No, no hay forma de detenerlo Ni afuera ni adentro del rol Si puede haber piratas, a ver uh... Carlos ¿Cuáles fueron las combinaciones de habilidades, razas O clases, dotes que más te sorprendió o Te llamó la atención del torneo? Eh, la, la que más me sorprendió Del torneo seguro fue la de La de Waze que él tenía una invocación del brujo que le permitía ver a través de oscuridad mágica y, el y él empezaba tirando oscuridad en su estoque como el centro Y eso estuvo buenísimo Eso lo hice yo con algunos monstruos sin darme cuenta en el pasado Pero que lo tenga el personaje me pareció espectacular Snor, Me interesó el mundo vampiro y quería empezar una crónica Pero me siento abrumadísimo con el mundo Consejos? Ya tengo experiencia dirigiendo aventuras y una campaña a medias de DD y una campaña de Mutant Gent Lab. Genial. empiezan a jugar vampiros. Es un juego excelente. <coughs> mi, mi recomendación es que empieces con Vampiro Quinta Edición. Porque 20 Aniversario. Está bueno. Es más el estilo clásico, el viejo. Pero tiene... Todos los libros que existieron de vampiros están ahí del lore. Y son muchísimos, son muchísimos. Entonces sí. Eso puede abrumar un poco. Vampiro Quinta Edición tiene menos libro, tiene muchísimo lore, pero es un poco más llevadero. Además, el sistema y el lore es, para mí se mezclan mucho mejor. Así que arrancar por Vampiro Quinta Edición. Y si te genera problemas todavía todo esto, no te la compliques. Y eh, agarrar los aspectos que te gustan del juego, tipo, si vez te interesan las la, la sectas como Amarilla, los anarquistas. Bien, interpretarlos como a vos te parezca. No, no le tengas miedo. Agarrar los conceptos que sí que te interesan, como. Mantener la mascarada, las tradiciones de la camarilla eh, Los anarquistas que están en contra de esto Pero después llévalo a tu ritmo Que sea lento, no hace falta que conozcan a todos los NPC del mundo Y empiecen a ganar información del lore Porque eso también es lo que te va a complicar a vos Todas las personas que conocen Es algo nuevo del mundo Que, que van a encontrarse los jugadores Y es algo que vos vas a tener que explicar Hacer un poco más lento una aventura más tranquila Con NPCs contados Y de a poquito, tratar de que sea sesión a sesión y nada, genial que hayas empezado. Kun, me compré el Wunderdraft. ¿Alguna recomendación para usar la app? Sí. Anda a Cartography Assets. Hay un montón de símbolos gratis. Símbolos, temas, agua, eh, mapas enteros. Todos gratis. Todo eso vos lo podés agarrar y lo metés en la carpeta del Wunderdraft. Y lo vas a poder usar. Ahora. <coughs> el Wunderdraft consume mucha memoria. Si vos tenés una computadora medio lenta, eh, tipo 8 GB, ese es, es, es tipo de memoria, 8 GB para el WonderDraft es lento, eh, tal vez te ande lento. A mí me anda lento, de hecho. Eh, pero porque le metí todo lo que encontré gratis. Todo lo encontré gratis en internet lo puse en mi, mi WonderDraft y ahora cuando seleccionás símbolos, tarda unos segundos. Eh, pero tiene ese lado también. Que lo podés tirar Y de hecho Cuando vos abrís el Wonderdraft Podés seleccionar Cuáles archivos querés que te muestre Para usar o no Así que podés desmarcar Los que no te interesan eh, empezar por ahí Y dale tranquilo Yo me, cuando me encontré el Wonderdraft Y llegué a la parte de pintar el mapa La pasé re bien Esto, esto es otra otra Acá estoy diciendo de Indie Mason Yo como creador de juegos de rol Me duele que se piratee Pero duele más que no se juegue Esa, esa es otra, otra verdad Volviendo al... al... La sección de piratería. Es, es difícil. Porque vos, por un lado, tenés eso que querés que se juegue, que la gente lo juegue, pero... No todo el mundo tiene la posibilidad de pagarte de pagar por este servicio, producto. Eh, hay un, de, de hecho, hay un montón de personas que pueden hacerlo, pero no lo hacen. Por cualquier razón. Eh, y está bien, vos no, a veces no recibís dinero por este producto, pero... Si la gente lo juega y le gusta, hay, hay otro... Te, te llega a, por otro lado. Es, es, es, son importantes las dos partes. broner 101. Temo que mi mesa avance la aventura demasiado rápido. ¿Alguna recomendación para hacer tiempo y que sea divertido? Si ellos avanzan con los eventos, no hace falta que una vez que terminen una situación, empiece otra. Por ejemplo, tal vez están... Esperando que alguien haga algo, ¿no? Que alguien entre a robar un banco. Bueno, se roba el banco. Hay que salir a buscar a los ladrones instantáneamente. Y algunas personas van a decir que sí. Otros van a decir, hay que buscar pistas. Otros van a decir, hay que tomarnos nuestro tiempo. Van a volver. Y con esas, con esas pequeñas trabas que vos le pones al, al, al, al resto de los eventos, te generas tiempo para que los jugadores... Traten de buscar otras cosas para hacer, o aprovechen su tiempo de otra manera. A veces ponele que tengan que investigar algo y simplemente, bueno, pueden pasar un mes, pueden pasar dos meses. Date tiempo a vos, o anunciales a ellos mismos. Después de, después de resolver este misterio, tienen que subirse un barco e irse al otro país. Bien, cuando resuelven el misterio, el barco sale dentro de cuatro días. Tienen cuatro días libres para hacer cosas. Entonces vos mismo vas jugando con esa parte en cuanto al tiempo que querés darles para que... Hagan sus cosas personales, o, o, o que desarrollen sus cosas de otra manera. Pero, mantenelo vos. Tené en cuenta la sucesión de eventos y separala. Uy, me perdí de nuevo. Tu vaquero. Has jugado Pathfinder y si la has jugado como player o como DM? Jugué como... dirigí Pathfinder y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Eh, yo que venía a jugar a 3.5, pasar a jugar Pathfinder fue súper fácil. Todas las cosas que incluyeron en Pathfinder estuvieron buenísimas. Mucho mejor que 3.5. Por lo menos en mi punto de vista. Eh, porque mejoraban partes interesantes. Y la pasamos re bien. La pasamos re, re bien. Estuvo Ahí con Pathfinder dirigí la partida de Dark Nation. Estuvo súper divertida. Nota 122. Sos de los que les da bastante dinero a los jugadores para que anden tranquilos. O los hace sufrir en las primeras partidas. A mí lo que me pasaba con el dinero eh, durante... Y mi historia de DM era que les... A principio nunca supe manejarlo, entonces o les daba poco dinero pero todo era muy caro O les daba mucho dinero y todo era inútil para comprar Y me da miedo venderles cosas más copadas Entonces ahora les pongo, les pongo los precios que yo considero correcto Que después de mucho tiempo, digamos, es algo que pude aprender bien Si no lo saben hacer, les recomiendo que usen los sistemas que están en los manuales, que para eso están eh, cuando ya me sentí cómodo yo con tener una economía, digamos, del mundo en lo que estoy creando dentro de todo estable, yo les empecé a dar dinero para que eh, tengan la posibilidad de comprarse el copado con varias misiones. Pero que no sea super fortuna. Hasta allá, eventualmente, a determinado punto, van a tener fortuna los jugadores por, por su modo de vida, digamos. Si sobrevivieron mucho tiempo... Que yo, matando dragones y robando el tesoro van a tener un montón de oro y no, o sea, no van a saber qué gastarlo Pero también depende, digamos, el tiempo que estuvieron jugando ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú, tú? ¿Dónde estamos? Pero sí, al, al, volviendo a eso, al principio no me gusta darle mucho oro, mucho oro Porque es, es, al principio siempre es un gran incentivo que los jugadores tienen para sus personajes Comprarse la armadura, el arma el objeto mágico, todo eso siempre ayuda. Como incentivo propio. Me da <risa> tristeza la máquina de café. Ah, me da cosas, siempre me da cosas así de esto, pero nos encantan que hablen de la aventura. Es algo que no lo podemos creer y está buenísimo que vayan y nos, nos comenten cosas o discutan acá cosas de, de la aventura porque es algo es, lo, es el objetivo que teníamos con la taberna, ¿no? Que, que nos miren jugar y, y poder compartir nuestra mesa en cualquiera. Y, y que lo estén haciendo es algo que nos rompe la cabeza todo el tiempo y está buenísimo. Darbrunners, consejos para hacer sentir a los jugadores que sus personajes son importantes, sobre todo a niveles avanzados. Una, una forma común de demostrar a los personajes que ellos importan es que haya NPCs que se los digan. Que, que... No solo que vayan y digan, uh vos salvaste mi granja. No, que haya NPCs que digan... Que vean cómo ellos están considerando tipo ir contra un enemigo o, o ponerse en riesgo por cualquier cosa. Y un NPC... Agarra una espada, se para al lado de ellos y diga, yo los voy a ayudar como ustedes me ayudaron Y, y que sientan, digamos, que las acciones que hicieron repercutieron en, en el mundo de alguna manera Y hay gente que esté dispuesta a hacer lo mismo por ellos Eso te da una sensación de, de importancia y relevancia en el mundo que pocas cosas te la da Cuando viene otra persona y te dice, yo quiero hacer lo mismo que vos hiciste por mí, eh, ahora, con vos ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Eso ayuda muchísimo también hay, hay cosas más comunes como celebrar cuando vengan al pueblo y, y que lo festejen, les den comida gratis en la taberna o haya un bardo contando sus, sus años. Eso siempre anda. Eh, pero a niveles avanzados como que van a haber encontrado muchos NPCs y tuvieron muchas idas y vueltas con, con gente y, y ayudaron a un montón de personas. Así que cada vez que aparezca un grupo de estas personas que le diga, lo estuvimos buscando, queremos ayudarlo a usted. ¿Qué puede hacer? No nos vamos a ir de acá hasta que ustedes lo digan Por ejemplo, el, el, el ejemplo que se me viene ahora a la mente De la importancia es Cuando... Es en el abismo de Herb, de los anillos Cuando prenden fuego el, el beacon, me sale en inglés Y los elfos vienen Ahí están demostrando esta importancia Digamos, che, es verdad, éramos aliados Queremos que esto se mantenga Y ahí se nota esa unidad Y podés hacer algo similar con los personajes Así que creo que hasta acá llegamos hoy Muchísimas gracias por todas las preguntas Estuvieron buenísimas, hubo un montón Perdón por todas las que me salteé Estuvo difícil seguirla Quería responder también algunas preguntas De, de, de gente que no había leído antes Y... Eh, así que De nuevo, muchas gracias Estuvieron genial Los voy a dejar con el outro ahora Mientras busco a alguien Para que le podamos hacer raid A ver si... Eh, ustedes pueden seguir gente, viendo gente jugando de raid Y chao